Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a una nueva clase de introducción a PHP. Esta es la clase número 3 del módulo número 3. En la clase anterior aprendiste cómo se comunican páginas a través de la URL, cómo hacer formularios que la información viaje a través de esa URL por GET, o y cómo hacer formularios que envíen la información a través de POST. En esta clase lo que vamos a aprender es cómo comunicarse a través de otros medios, que son los encabezados HTTP, las cookies y las sesiones.